Llores, no llores fino, no llores no, bajo la fonte. No caigas del dolor, no es el beso de entonces. Tenías ales, pamboa vuelo. Sueño, ponte del amor, arróllame como un escal...